Buenas tardes, bienvenidos al programa Inmigración con el abogado Eduardo Soto. Estamos listos a esta hora, a las 5.30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Recuerden, este programa lo transmitimos... Todos los días, del lunes a jueves, a esta misma hora. Hoy está con nosotros parte del staff de la oficina del abogado Eduardo Soto. Nos acompaña el abogado. A ver si, si puedo más o menos pronunciar su nombre. Abogado es... Berruz Abgun. Berruz Abgun. Abgun. Sí, yo sé que es un nombre un poquito complicado. <risa> Pero buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra esta tarde, abogado? Muy bien, muy bien. Este, este, este Un poquito cansado, pero muchos casos, mucho trabajo, pero muy feliz de estar acá con ustedes, muy feliz de estar este, trabajando y en la misma lucha de siempre, ¿no? Este, trabajando por los inmigrantes. Entonces... Este, seguimos y estamos felices, muy bien este, esperando que, que todo esto de coronavirus termine y que todos estén bien sanos y saludables ahí en casa así es, y vamos a dar el número de teléfono para recibir las llamadas de nuestros oyentes al 305-446-8686 le repito 305-446-8686 y vamos a comentar esta noticia que está en la boca de todos en este momento y es uh -huh. que el presidente Trump ha creado confusión con la suspensión de las Green Cars y celebra al mismo tiempo la ayuda de México para proteger la frontera. El presidente Donald Trump confir confirmó que firmará Hoy día, la orden ejecutiva para suspender durante 60 días la emisión de la residencia permanente desatando la controversia y la confusión. Esto debido a que hay diversas formas de obtener la Green Card como petición familiar, por ejemplo, el matrimonio, patrocinio laboral y programas de protección o algunos grupos vulnerables. Abogado, coméntenos un poquito acerca de esta noticia. Bueno, Gustavo, lo dijiste, este, exactamente correcto, este, básicamente el presidente Donald Trump esta, esta noche va a firmar una orden ejecutiva y él tiene sus poderes bajo de las leyes cons constitucionales de este país sí. y lo que va a hacer es básicamente firmar esta orden para que pueda temporalmente por 60 días, es lo que yo tengo entendido, Ajá. 60 días, pausar Inmigración a los Estados Unidos y como, como dijiste, exactamente correcto, este, para los que están buscando este, la residencia permanente, no va a aplicar a, a los trabajadores temporales entrando correcto. a los Estados Unidos para este, visas de trabajo temporales, pero sí va a aplicar por, por lo menos 60 días para los tipos, este, los, los tipos de visas, los, este, perdón, este, los que están buscando residencia permanente, este, al final de esos 60 días, Va, este, va a revisar otra vez este, la condición del país, y inmigración y este, con todo lo que está pasando con coronavirus. Y después de esos 60 días va otra vez ver si quiere firmarlo para extenderlo a 60 días más o pararlo y este, empezar que ya todo este, devuelva a normal. ¿no? Entonces eso es todo lo que sabemos por ahora. Por supuesto. Y esta es una buena oportunidad para aquellos que busquen eh, la certificación laboral, por ejemplo, y en trabajos que eh, él lo ha apuntado en la parte del sector alimenticio o eh, de salud en este momento, para que puedan llamar a la oficina a hacer su cita a hacer su pregunta en este momento al 305-446-8686 también nos pueden hacer sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube que ya están llegando las preguntas tenemos eh, bastantes preguntas en este momento en nuestro Facebook Live perfecto, y también a través de nuestro eh, canal de Instagram también, tenemos ya preguntas de nuestros oyentes al 305 446 -8686. Vamos a contestar esta llamada. Buenas tardes, está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Bueno, mi nombre es Raiza García. Nos llamo desde ahora, en este minuto, desde Cuba. Tuve una cita con usted personalmente en su oficina a finales de febrero, porque mi nieto había ganado el sorteo de los de vista, había ido a Guyana, le habían estampado la visa en el pasaporte y lo había ido a ver a usted para luego hacer otros trámites por lo que hice este su contrato y estuve allí vine a recoger a mi nieto a Cuba y teníamos pasajes de regreso para el 13 de abril Cuba está cerrada y, y los Estados Unidos también, la visa de la estamparon en febrero y vence en mayo, el 10 de mayo y llamamos aquí a la embajada y nos dicen que está cerrada Estoy preocupada porque no sé cómo hacer la extensión de esta visa luego de que vence el día 10 de mayo. Ya. Ok. A ver, este no le escuché muy bien, pero Gustavo, ¿me podrías este, repetir un poquito este de la, de la pregunta para que, para eh, que lo capte Parece bien? que eh, si nos repite la pregunta con eh, eh, mayor claridad. Sí, trataré. Trataré. mismo hijo, mi hijo ganó el sorteo, la lotería de visas. Le dieron su visa en Guyana, porque es Cuba, ¿no? en el mes de febrero. esa visa se vence el 10 de mayo. Yo vivo en los Estados Unidos, tuve una consulta con usted, fui a su oficina, pagué la cita, hice todo, lo acordado, y para trámites posteriores. Después vine a Cuba para recogerlo y regresar con él el 13 de abril. En esto vino la pandemia, cerraron Cuba, cerraron los Estados Unidos, y la preocupación ahora es que esa visa de él, de su sorteo, de su residencia, de su inmigra de como inmigrante, se le vende el 10 de mayo, todavía no ha abierto nada y va a, termina la visa ahí. No sabemos cómo podemos después hacer esa extensión de visa para que pueda viajar. Este, Ok, en este momento... Este, la verdad es que no hay una respuesta específica para su pregunta y eso, es, y eso es por las consecuencias de la coronavirus, porque ahorita está bien complicado la situación. Pero señora, déjeme decirle esto, este por lo que está pasando... este de verdad el gobierno todavía no nos ha dicho exactamente el recurso que tenemos para cada situación. La situación que usted tiene es bien delicada y, y este ahorita en este momento complicada, pero lo que se puede hacer es, le podemos llamar, este, después de, hablar, de hablarle aquí le, me gusta, lo que me gustaría hacer es llamarle y uno de nuestros abogados yo o, cual, o cualquier otro abogado en nuestra oficina le podría hablar muy bien sobre su caso y poder este, averiguar lo que se pueda hacer porque su situación es una que requiere este, este, una mirada un poco más cercana y que podamos hacer algo lo más rápido posible pero, por, pero está muy cierta y está correcto que nos llamó porque por, ahorita mismo por lo que está pasando con la pandemia de coronavirus está este, afectando a muchas personas y en su, su situación específicamente que antes hubiera sido mucho más fácil y más normal está siendo está siendo afectada entonces lo que me, a mí me gustaría hacer es hablar con usted este privadamente para poder este averiguar exactamente lo que se puede hacer está bien pero no vas a poder no vas a poder hablar privado porque yo estoy en cuba yo sí, a le a vamos cuba le vamos a, a llamar también. hasta su teléfono sus últimos cuatro números son 7172 Perfecto. Ok, Perfecto. no se preocupe, eh, bate, vamos a encontrar una solución a su problema. Eh, estamos en el programa Inmigración con el abogado Eduardo Soto. Recuerde, este programa lo transmitimos todos los días de lunes a jueves de 5.30 a 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Más comunicaciones en este momento al 305-446-8686. Buenas tardes, está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Mi nombre es Alexis Fernández y estoy en Tampa. En Tampa. Adelante con su pregunta. El abogado le escucha. Eh, soy cubano. Entré por la frontera el 7 de mayo solicitando asilo político. Fui trasladado a un centro de detención de inmigrante. Ahí pasé la entrevista del miedo creíble y fui liberado el 3 de julio con parol y fianza. Eh, lo que yo necesito saber es si para acogerme a la ley de ajuste cubano, que dice que debo esperar un año y un día, de presencia fija, si se cuenta desde que yo entré el, el 7 de mayo en la frontera que me presenté en el puente Ok, señor exactamente entonces usted entró el 7 de mayo este pero entró cuando entró a los Estados Unidos entró legalmente no y le dieron y me dijo que el 3 de julio de, le dieron un parol verdad y fianza sí. yo, entré, yo entré el 7 de mayo y, y fui trasladado eh, el siete de mayo fui trasladado a un centro inmigrante ahí me hicieron la entrevista del miedo creíble y todo y fui liberado con un parol el siete de el tres de julio lo que yo necesito saber es si para el año y un día se cuentan eh, esos dos meses que estuve también dentro del centro del centro de inmigración. Sí, señor, exactamente correcto. Para ese un año y un día, para el Cuban Adjustment Act, el ajuste cubano, esos meses que estuvo ahí, esos dos meses que estuvo ahí, este sí le cuentan esos dos meses. No se preocupe por eso. Ok, oh, bien. Y entonces, eh, la otra pregunta, ¿ustedes tienen oficinas aquí en Tampa? No tenemos oficina en Tampa, señor, pero nuestra oficina está solo a tres horas de Tampa, está en Coral Gables eh, y Miami, y este y nos encantaría tomar su caso si nos daría la oportunidad. Está bien, entonces, ¿cómo hago? Entro a la página de ustedes para tratar de concertar un o algo. Tus últimos cuatro números son 2488. Sí, eso mismo. Sí. Vamos a llamarle en breve. Gracias por comunicarse al 305-446-8686. Más preguntas de nuestros oyentes. Buenas tardes. esté en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Buenas tardes. Mi nombre es Eliani, Me encuentro en Houston, Texas. Qué bueno. Eh, desde uh, ¿Cuál es su pregunta? El abogado la escucha. Madre. Hola. Este... Mi, mi caso es que yo eh, me encontraba en méxico bajo el mpp y fui me presenté a Broly a mi primera corte y cuando tenía que presentarme a la segunda corte entré de forma ilegal o sea no me presenté a mi segunda corte eh, me encuentro ahora aquí en houston y, y me dicen de que ya no pusieron la or, la la deportación en ausencia desde el 4 de diciembre, que era que tenía que presentarme a la corte. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que pueda arreglar? Hola señora, arreglar ¿cómo la está? este Mire, este nosotros trabajamos en, en, en, este con casos exactamente como el de usted. Este, personalmente yo he visto muchos sí. casos que este, es, es exactamente como el, el suyo y, este, y todos los abogados en nuestra oficina trabajamos en casos este, este, bien similares al de usted. Lo que, las buenas noticias que le puedo decir es que absolutamente hay, hay algo que se pueda hacer. Hay un proceso sí. este, que no le, y, y no le requiere que salga del país, entonces se puede quedar ahí en Houston y, este, y podemos transmitir unos documentos con la corte en Houston. Lo que sería, sería una moción de reapertura. ¿okay? En este momento, sí. lo que ha pasado es que usted no fue a su audiencia judicial, entonces el juez sí. en su ausencia le, or, le ordenó deportada. Ahora, lo que podemos sí. hacer como sus abogados es meternos ahí. A este escribir un escrito legal para hacer una moción de reapertura para reabrir su caso para que ya no, para poder sacar esa deporta, esa orden de deportación abrir su caso de nuevo y poder pelear ese asilo en la corte y lo podríamos, lo podríamos hacer en, en Houston Ok, okay mire lo que pasa es yo ayer también este tuvieron dos abogadas de ahí de las ustedes Sí, sí. Y, y también hubo una que me dijo lo mismo, pero entonces la otra me dijo que me quitó un poco las esperanzas porque me dijo: bueno, ya tienes la orden de deportación, ausencia, ya eso sería un peligro si te ponemos, ¿ves? Porque pueden, hay, eh, puede deportarte y toda esa cosa, y me dijo que me quitó la inspiración. La pero bueno, si usted me dice eso, ya había visto, yo lo que estoy haciendo como tal es viendo, ver la. Y sí, todos me dicen lo mismo, ¿ve? De sobre mi caso. Y hasta ahora todos me han dicho sí para reabrir mi caso. ¿Cómo yo puedo contactarlos a ustedes? Señora, nosotros le vamos a poder llamar a usted. Gustavo tiene, tiene ¿Cómo? los últimos eh, tus ¿Puedo? últimos cuatro números son 2750. Sí. Sí. Vamos a llamarte en breve y muchas gracias por comunicarte al 305-446-8686. Más llamadas de nuestros oyentes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Buenas tardes. Yo, lo llamo, yo soy de, de Houston, soy cubana. Sí, adelante con su pregunta. Yo quisiera saber porque yo eh, hice mi entrevista de la residencia y con esto me, me, me mandaron a pedir evidencia y yo le mandé sus evidencias. Entonces yo llamé como como a mitad de mes y me dijeron que sí, que tenía que esperar los 60 días que me dieran la respuesta. Y después cuando los vi a llamar como tres o cuatro días antes que se me cumpliera los 60 días, me dijeron de que mis mi evidencias no habían, no habían llegado. Entonces yo tengo mi tracking number y todo de que las evidencias llegaron, pero... Ayer me dio una notificación por online de, de, de, revisé mi caso, y me dijeron que me denegaron mi residencia. Ok, entonces lo que ha pasado es que le han negado la residencia, ¿verdad señora? Sí. Ok, el recurso que, que se, lo que se puede hacer, ok, lo que se podría hacer es apelar esa decisión, ok. Y, y, y ese es un proceso que es común, entonces no quiero que se asuste o algo así, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer es apelar esa decisión, ¿ok? Y hay formas de inmigración que se, que se hacen y se, tendríamos, un abogado tendría que ver su caso porque lo de la residencia es bien importante y lo que y lo, lo que me gustaría hacer es ver todos los documentos y hacerlo lo mejor posible. Me gustaría hacer un escrito legal este para apelar esa decisión con todos los documentos que me daría con este, unos juramentos de usted y, to, y familiares y todo lo demás, hacer un paquete para inmigración que es bien bien fuerte, lo mejor posible, y mandar eso este, a, a inmigración para que lo podamos apelar, porque ese es, la, esa es la, este, nuestro recurso en este momento y eso es lo que se tendría que hacer. Lo que yo, quería, lo que yo quiero hacer, por ejemplo, es, o un abogado, se, sería ver la decisión este, de inmigración, ver las razones exactamente por qué le han negado la residencia y de ahí hacemos nuestra investigación legal de las leyes de inmigración y las leyes federales para ver exactamente qué dice qué dijeron qué le dijeron USCIS, por qué le negaron y, y este, prepararnos con unos este, argumentos legales para poder este, combatir esa decisión y tratar de apelarlo para que cambien la decisión y le, y le aprueben su residencia, señora. Yo, ok, entonces, ¿cómo yo podría llamar? Yo llamo usted, a usted está en Miami, ¿no? Y sus últimos cuatro números son 0934. No, no, yo vivo aquí en Houston. Ah, en Houston. Pero mi papel de residencia es por de abajo por Miami. Ok, perfecto. Y sus últimos cuatro números son 0934. Sí. Ok, vamos a llamarle en breve, gracias por comunicarse al 305-446-8686, nuestro cuadro abogado lleno de, de muchas oyentes en este momento qué bien, qué para preguntar en este momento. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Hola. Si lo repite, por favor. Eh, yo me llamo Wilber. Desde sí. Houston. Desde Houston, adelante ¿De con de Houston? su pregunta. Eh, mire, yo quiero preguntarle porque yo no he ido a ninguna corte, a ninguna corte, y, y eh, yo tenía que esperar el médico, pero yo cursé, a ver cómo usted me puede gestionar. Eh, ¿Qué debo hacer? en legal. Sí, cursé en legal. Y mi corte ahora, no, el primero de julio. La primera. La primera. Ok, perdón, señor, no le escuché muy bien. Entonces usted, ahorita, ahorita está en Houston, ¿verdad? Sí, sí, estoy en Houston. Ok, ¿y cuál es su estatus es este, en este momento? Bueno, que yo tenía que... La corte mío es el primero de julio. Yo nunca he ido a corte, pero oh. yo pasé ilegal. ¿Entró, entró este, indocumentadamente a los Estados Unidos? Sí, Okay, Ok, sí. y está en Houston y tiene la corte... Yo tengo todos mis documentos de la corte. yo, Que yo la corte me toca en julio. Ok, le toca en julio sí, y, y julio. esa va a ser su primera audiencia judicial con la corte. Va a ser la primera. Sí, yo nunca he ido a corte. Ahora es que voy a la primera, de julio, el primero de julio. Ok, señor, ¿me puede decir exactamente lo que está peticionando a la corte o qué, está, qué tipo de alivio legal de inmigración le está pidiendo a la corte? ¿Asilo? Bueno, no sé porque yo nunca he ido. Yo nunca he ido. Yo lo sí hice, ni oh. asilo político, pero no, nunca he ido a la corte. Ok, okay señor. Entonces lo que yo tengo entendido, basado en lo que me ha dicho, es que en este momento tiene, este, básicamente la, le han empezado porque entró indocumentadamente a este, le han, eh, la corte de inmigración ha empezado este el proceso de deportación contra usted. Ahora lo que lo que lo que tenemos que hacer en este momento, lo que yo le sugiero, lo, lo que yo le sugiero más que más que nada, más que todo ahorita mismo es a, hacer una consulta y hablar con un abogado para que pueda pedir todos sus récords, todos sus documentos eh, de inmigración legales, ver todo lo que tiene, no, no revisarlo y poder este, ver el alivio legal que puede, que puede hacer para que pueda pelear eso en la corte cuando va en julio, para que tenga una respuesta ah, para el gobierno. Eso es lo que se tiene que hacer. Y me dijo, este, asilo político, está muy bien. Esa es una forma de sí, poder sí. pelearlo en la corte. Entonces, eso es exactamente lo que se tenia, tendría que hacer. Pero déjeme decirle esto, señor, y esto es bien importante. Si todavía no ha... Este, no ha dado no ha dado nada o sometido nada a la corte lo que tiene que hacer es este, enviar a la corte y por eso le sugiero este, obtener a un abogado y nosotros podemos ayudarle desde acá porque las leyes de migración son federales entonces nos podría contratar y nosotros iríamos hasta Houston y pelearíamos el caso para usted este, lo que se tendría, mire, mire señor esto es lo importante lo que se tendría que hacer es entre un año de entrar a los Estados Unidos tendría que enviar su aplicación para asilo, ¿ok? Eso no quiere tardar en eso, entonces lo que tiene que hacer es, entre un año de entrar a los Estados Unidos, enviar su petición, su aplicación para asilo, entonces eso, por eso le sugiero que, que contacte a un abogado. Ah, mire, disculpe, pero ya yo la había enviado la a través de una notaria, le envió, Ok, okay, es bueno, eso está bien, eso está eso es suficiente también. Este, entonces en este momento ese es el proceso, entonces señor, no creo que tiene no se debe preocupar. Este, su, su, lo que está haciendo ahorita es eh, lo que tiene que hacer, esperar para que tenga su audiencia judicial en julio y este y en ese momento este espero que pueda ir con un abogado, si todavía no tiene abogado, este Exactamente, no tengo abogado, por eso quiero que usted me seccione... Para comer un abogado de ustedes, no sé. Perfectamente, porque no, claro, señor, este, sí. nuestra oficina, eh, aquí en nuestra oficina somos expertos en asilos. Este, hacemos asilos todos los días y entre los abogados que tenemos acá hemos, hemos hecho como más de miles de asilos. Entonces, nos, nos encantaría este, representarle y podríamos ir a Houston, porque lo, obviamente, como le dije, las leyes de inmigración son federales. Entonces, nosotros podemos practicar las leyes de inmigración en todos los Estados Unidos. Y le podemos llamar, ¿sí o no, Gustavo? ¿Cuál es el. Por supuesto, tus últimos cuatro números son ochenta Sí, Correcto, vamos a comunicarnos contigo Así que al pendiente Gracias por estar en el programa Inmigración Con el abogado Eduardo Soto A esta hora estamos completamente en vivo Recuerden transmitimos de 5.30 a 6 de la tarde Hora del Este de Estados Unidos Y se pueden comunicar con nosotros al 305-446-8686 Abogado, más eh, llamadas Buenas tardes Perfecto. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Fernández y llamo desde Luciana. Claudia, adelante con su pregunta, el abogado la escucha. Gracias. Eh, abogado, mire, mmm, yo me casé hace nueve meses, llegué al país con una visa K-1, ¿sí? Ajá. En estos momentos mi esposo me está pidiendo el divorcio y me dice que tengo que abandonar el país ya, que me vaya sin divorciarme. Yo quiero saber si es tan así que, que el que yo, o sea ¿Cuáles son mis derechos? Okay. ¿Tienen el poder de sacarme del país así? Okay, no, no, señora, no necesariamente. Déjeme preguntarle algunas cosas. este Entonces, usted entró al país para este con el con el visa K-1, ¿no?, para como fiancé. Sí. Y, se, y, se, ¿Y sí se llegaron a casar? Sí, nos casamos y llevamos nueve meses casados. Sí se casaron y han estado casados por nueve meses. Y ahora su esposo le está pidiendo el divorcio, ¿verdad?, Sí, porque okay. yo tuve la entrevista con Inmigración para mi Green Card el 30 de enero. Ok, ¿y todavía no le han dado una respuesta sobre sobre eso? Sí, me la dieron a los dos días, me dijeron que faltaban mis exámenes médicos y yo los yo los llevé el 17 de okay. marzo. Ok, entonces, entonces en este momento tiene la residencia condicional en el... No no me ha llegado nada, o sea, no, me ha, no, no he recibido respuesta... De, okay. de que ya recibieron los exámenes ni nada. Ok, entonces en este momento todavía no sabe este, qué le van a decir sobre la residencia por, por este, basada en el matrimonio. Pero en este, mientras estaba esperando, el, su esposo le pidió por un divorcio, ¿verdad? Sí, me pidió el divorcio Okay. Siento que es eh, para sacarme rápido del país porque quiere casarse con otra colombiana. Wow. OK, okay señor. Bueno, mire, primero lo siento mucho que ¿okay? este, este, es una situación bien delicada y, y lo siento mucho, este, y este y, y, y este, bueno y mire, entonces, este, lo que me gustaría hacer es hablar con usted, este, privadamente porque este es una este es un caso bien delicado, pero lo que le puedo decir y me y me alegra decirle es que sí tiene recurso legal y no es verdad que se tiene que salir del país de un momento a otro como le está diciendo su esposo. Eso no es verdad. Mire, mire, básicamente, este, lo que puede hacer es esto, ¿ok? Es un poco, es un poco raro porque todavía, este, está esperando ahorita para esa residencia condicional en el, condicional en el matrimonio, entonces, pero, pero, bueno, si, este, va a ser, va a ser este, este, aprobado, me imagino, pero. Está un poco raro por el tiempo, ¿no? Lo que está pasando todo ahorita, este el divorcio, y todavía no le, no le ha llegado, no le ha aprobado. Pero bueno, lo que le puedo decir es esto, y me alegra mucho decirle que tiene, tiene derechos legales, ¿ok? Y lo que se tendría que hacer, básicamente, es un proceso un poco complicado. Yo tengo experiencia con esto, pero lo que le puedo decir ahorita mismo, y como le dije, me gustaría hablar con usted privadamente, pero lo que le puedo decir ahora es que hay un proceso con inmigración, ¿Ok? Hay un proceso sí, ¿no? donde básicamente lo que tendríamos que hacer es este, peticionarle a inmigración y dejarle saber que el matrimonio ya no va a funcionar. Pero, y esto es bien importante, pero usted todavía quiere la residencia y, y esto es lo más importante de todo, ¿ok? Tendríamos que mostrar legalmente que cuando usted se casó con el señor. Fue un, sí. fue un matrimonio totalmente legítimo y basado en amor y fue totalmente real. Y que no lo hizo por razones de inmigración o para poder obtener un tipo de visa o residencia, nada, nada eh, ilegal así. Que lo hizo totalmente legítimamente porque, porque se enamoró y lo hizo por amor y por nada más. ¿Me entiendes? Okay. Tiene que ser una... una este, tiene que mostrarle a inmigración que fue una este, relación... Este, legítima y totalmente normal sin cualquier este, este, este negocio o algo de acuerdo o algo así. Entonces, lo que me gustaría hacer es hablar con usted, señora, para hablar sobre su caso y poder, este, y poder este, averiguar exactamente más lo que le podríamos hacer. Pero básicamente eso es lo que se puede hacer. ok Y, y básicamente lo que le dije es el proceso de inmigración y, y, ese, y eso toma tiempo. Y después de un año, a veces toma hasta dos años, Inmigración procesa su aplicación y ve toda la evidencia que les tendríamos que mostrar, ¿no? Como fotos del matrimonio, fotos de ustedes dos, mensajes entre ustedes dos, cómo se enamoraron, todo eso para mostrar que el matrimonio fue legítimo. Y lo que se puede hacer después... Es Después de un año o dos años, porque ellos demoran, este, inmigración demora, le van a hacer una entrevista, ¿ok? Le van a hacer una entrevista final para ver si todavía le pueden dar la residencia y si, y si, este, y si usted fue creíble, básicamente. Y en esa entrevista, lo bueno es que usted tiene el derecho de traer un abogado. Correcto. Y a nosotros nos encantaría ir con usted. Entonces le vamos a poder y, llamar. Y, tenemos por aquí, abogado, el número de teléfono para que más adelante le podamos llamar porque tenemos eh, lleno completamente nuestro Facebook okay, Live perfecto. y también nuestro canal de YouTube y el cuadro está completamente lleno. Así que tus últimos cuatro números son 5731. sí. sí, sí, sí vamos a llamarle sí, sí, sí, sí. enseguida. Tenemos más oyentes en línea. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Eh, de Miami. De Miami, ¿cuál eh, es su nombre? Sí, Susana Flores. Susana, adelante con su pregunta, sí. el abogado la escucha. Sí, es que yo, yo ya fui a visitarlo, pero como ahorita dicen que hay para... Yo estoy en proceso de asilo. Mi, mi última cita de corte es el 15 de septiembre del 2020. ¿hay algo para que yo pueda puedo yo cambiar el abogado con ustedes? Ok, entonces en este momento, déjeme, ustedes? déjeme ver si le escuché bien, señora. Entonces, en este momento usted tiene Ajá. una audiencia judicial para un asilo este en Miami en septiembre, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar? Es que no se escucha bien. Oh, perdón, señora, perdón. No, este, déjeme déjeme repetirle. Entonces, en este momento lo que pa, solo quiero quiero este quiero asegurar que le escuché muy bien. Este, en este momento me, me estaba diciendo que tiene tiene este una audiencia judicial en septiembre para un asilo que está pendiente en la Corte de Miami, ¿verdad? Ajá. ajá o, sí, ok. Sí. y le gustaría cambiar a abogados, ¿verdad? Sí, porque, o sea, si, hay, si yo puedo, porque la vez pasada yo fui y me dijeron que no podía, pero si yo puedo, yo puedo cambiar ya con ustedes, si ya se puede hacer. Sí, bueno señora, eso, este, eso siempre se puede hacer, porque ese es, este, esa es la decisión del cliente, entonces este, a nosotros nos encantaría representarle en su caso, este, somos, este, estamos muy familiares con la Corte de Inmigración en Miami obviamente vamos casi todos los, todos los días, muchos de los abogados en nuestra oficina entonces lo que tendría uh -huh. que hacer es solo venir a nuestra oficina, este, hacer una consulta, le podemos hablar y este, lo, que nos, nos, lo que haríamos es una moción a la Corte para cambiar este, el consejero legal, el abogado y lo cambiaríamos para a nuestra oficina para poder representarle. Entonces, nosotros le podemos llamar para poder hablar con usted sobre eso. Tenemos un número 9603, es, ah, uh, son sus cuatro oh, okay, números. Sí, Correcto, sí. Correcto, vamos a comunicarnos usted con ustedes. Para ver si hay, porque yo ya fui con okay. ustedes, pero ustedes me dijeron que no podía cambiar. Ok, entonces, ok, entonces le vamos, a llamar entonces, señora, le vamos también, a llamar, entonces señora, le vamos a llamar y le hablamos y este y averiguamos cómo podemos hacer eso, porque sí, sí, sí se puede hacer, ok. Ok. Bien, muchas gracias, Susana, por llamarnos al 305-446-8686. Tenemos más oyentes en línea. Buenas tardes. Está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Salvador. Salvador. ¿Desde dónde nos llama, Salvador? Florida. Florida. Adelante con su pregunta. El abogado la escucha. Ok. Um, voy a iniciar un proceso de um, discriminación laboral y quería saber si eso pudiese beneficiar mi estatus migratorio. ¿Quería saber si eso podría afectar a su estatus migratorio? De forma positiva. De forma positiva. Este... Bueno, señor, la verdad es que es este la, las leyes de inmigración laborales este, son diferentes de las leyes de inmigración este, esa es una práctica de ley totalmente diferente, pero lo que, le, lo que le puedo decir es que yo no estoy totalmente seguro si le puede afectar su estatus su este, legal o su situación. Este Yo sé que hay derechos este, que tienen... Este, en este que tienen los indocumentados o los que no tienen estatus todavía legal este en el trabajo pero este eso sería algo que tendría que averiguar un poquito más cerca cuando este, viendo sus documentos y sus records este porque parece me parece que es un caso un poco delicado que este, tiene tiene este y que toca las leyes de inmigración y también las leyes este, de, este federales de discriminación en el en el empleo entonces lo que me gustaría hacer es este ver sus records hablar con usted y este lo sugería que que vean un abogado, porque parece que es un caso bien delicado. Eh, sí. Mm, tengo muchas evidencias para, o sea, voy a iniciar un proceso de, de discriminación laboral, pero quería saber si eso puede servir de ayuda para mejorar mi proceso migratorio, más que todo. Correcto. Vamos a comunicarnos contigo en breve. Tus últimos cuatro números son 3453. Sí. Sí. Ok, gracias por llamarnos al 305-446-8686. Estamos en el programa Inmigración con el abogado Eduardo Soto. Y eh, lo transmitimos todos los días, de lunes a jueves de 5.30 a 6 de la tarde. Más oyentes en línea, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Sí, buenas tardes. Buenas Mire, tardes. Eh, mi, nom mi nombre es... Yo Benavide, de aquí de Miami. De Miami, adelante con su pregunta. Sí, mire, eh, licenciado, yo quería saber, yo soy cubano, yo entré a los Estados Unidos por la parte de Texas el 23 de mayo okay. y estuve en un centro de detención hasta el 23 de julio. Entonces yo quería saber, yo salí con el parol. Yo aprobé mi, mi miedo creíble y yo salí con el parol. Yo quería saber... ¿En qué fecha es que yo debo de aplicar si es que tengo el derecho de aplicar a la ley de ajuste? ¿Al ajuste cubano? Sí, sí, sí señor. Ok, perfecto. Está, está en una situación buena. Mire, déjeme decirle esto. Si usted ha entrado este, y tiene una entrada legal o le han dado parol y es cubano, lo que puede hacer es después de un año y un día puede ajustar, ajustar su estatus en este país para ten, para ya poder obtener la residencia permanente. este Entonces tiene que esperar exactamente así, esa es la ley, es bien simple en, ese, en este tipo de situación, un año y un día desde la entrada. Ajá, esa es de la fecha de entrada, ¿no? De cuando me soltaron del centro de... No, no, no, de la fecha ¿verdad? de entrada, exactamente correcto, señor, de, de la fecha en, de entrada, no cuando le saca, le, sali, le le dejaron salir y le dieron parol, de la fecha de entrada, exactamente. Ok, otra pregunta, sobre esto, media ahora, esto, esto que ha puesto nuestro presidente acá, de parar esos trámites temporalmente, Sí. yo puedo eh, de todas formas acceder a empezar mi trámite? Sí, de hecho, y yo, le, y, yo le, y yo le sugiero que lo haría, este, porque, porque, eso, porque estos tipos de procesos demoran y toman tiempo, y inmigración siempre los revisan muy bien y toma algunos, toman, toman meses este, y este, para que nos den una respuesta. Entonces, este, por, por este momento, usted en su situación, yo no pienso que se tiene que preocupar sobre la orden ejecutiva que va a firmar Trump hoy día. Entonces, yo le diría que no se preocupe por ahora, este, esté pendiente en las noticias, obviamente, pero no... este este este este por su situación que tiene no, yo le diría no se preocupe espere un año y un día para ya poder este, ajustar su estatus este cubano eh, Otra pregunta licenciado Sí eh, señor Yo tengo mi primera corte mi primera corte es el 12 de agosto Ok No importa que yo que yo aplique por ley a mi estado antes este, no, perdón, este, no importa que, que aplique por el ajuste cubano antes que, de que tenga la audiencia judicial. Sí, señor. Este, no, no, yo, no, yo pienso que no, este... Este, no se preocupe por eso, aplique, haga todos los trámites y este y todavía vaya a la audiencia judicial y cuando está enfrente del, del juez le puede decir exactamente los pasos que ha tomado y el, en, el proceso en cuál está, para que por lo menos la corte este, sepa este, exactamente lo que está pasando en su caso. Pero no se preocupe por eso, este puede empezar y lo debe empezar ya lo más rápido posible para tener todo listo para poder aplicar ya después de un año y un día. Ok, muchas gracias, licenciado. Ok, señor. Gracias, vamos a comunicarnos contigo, tenemos tu número 7160, tenemos eh, tu número, tus últimos, ah oh, bueno, ya cortó mi querido abogado, tenemos más oyentes Pero en, en sí línea. sí le llamamos, todavía le llamamos. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Sí, buenas tardes, soy Carmen, hablo de Nueva Jersey, por favor, quiero consultar al abogado, yo estoy en ajuste de estatus. Eh, 4.85, uh -huh. eh, lo obtuve por una visa humanitaria, la visa T, ya estoy en ajuste de estatus. Quiero saber si yo califico para un permiso de viaje con un parol, porque antes tuve presencia ilegal. Quiero la opinión del abogado, si es que yo no voy a tener ningún inconveniente al regresar a los Estados Unidos, pienso pedir un parol por emergencia, pero a ver qué tan bueno sería en mi caso, porque yo tuve antes de la visa T presencia ilegal. Ok señora, le escucho muy bien, mire está en una buena situación, yo creo que está en una posición muy buena, este, no se tiene que preocupar por eso, si, este, parece que usted ya sabe mucho sobre la ley, este, está muy bien, entonces exactamente lo, lo que me dijo, si saca eso, este, entonces puede salir y entrar sin problema, entonces no se tiene que preocupar, pero exactamente como me dijo, debe asegurar solo para estar bien segura, porque ahorita estamos en tiempos bien difíciles y complicados y no se sabe exactamente lo que está pasando, no y, este, y todo está cambiando cada día, por el, la pandemia y esta administración. Entonces, exactamente lo que me dijo es lo que debe hacer, sacar ese advance parole para asegurar que cuando salga puede entrar otra vez a los Estados Unidos sin problema. Aunque Entonces, antes de salir del país, por favor, haga no eso. Cuenta. Perdón, no la escuchamos. Sí, les quería eh, consultar, aunque yo anteriormente, como le decía, tuve presencia ilegal, no me van a castigar a retornar. No, señora, no. Correcto, gracias abogado. Ok, muchas gracias. Gracias por comunicarse al 305-446-8686. Tenemos más oyentes en línea. Buenas tardes. Eh, ¿Cuál es tu nombre y desde sí, dónde lo llamas? Sí. Eh, estoy llamando aquí a Lenton, Pensilvania. Habla Armando. Armando, adelante con su pregunta. Eh, la pregunta es lo siguiente: eh, yo me quiero ir para mi país. Pero yo tengo bastantes semanas cotizadas. Yo no quiero que la. ¿Cómo que llama? Que el gobierno me pensione. sino No se puede hacer un arreglo con el gobierno para que le paguen a uno en un efectivo el dinero que tiene uh -huh. uno acumulado en, para el asunto de la pensión. No. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, señor? No le escuché muy bien. La, la pregunta es: que si uno tiene parte de la pensión ganada aquí en Estados Unidos, ¿sí? uno puede llegar alguna alguna cómo que llama un, para llegar a un acuerdo con el seguro social para que le paguen a uno en un efectivo lo que uno ha trabajado y no quedar pensionado oh ya entiendo señor ya entiendo bueno déjame preguntarle esto usted tiene este estatus legal en este país sí señor sí este qué tipo qué tipo de estatus es no eh, la residencia oh tiene la residencia entonces sí, hay, hay hay tipos de este hay tipos de procesos que puede hacer para que su dinero le pase a este al país donde a, a donde se va a mudar o donde vive. Yo conozco a muchas personas este en Sudamérica específicamente que vin vin vinieron a los Estados Unidos, este fueron residentes o ciudadanos y se qui quisieron jubilar, retirar en su país ahí en Sudamérica, en Perú por ahí y este y ellos reciben su Social Security, su pensión, su 401k, todo su plata ahí este en Sudamérica. Entonces sí hay, sí hay este procesos para poder hacer eso. Entonces no se preocupe, este, si se quiere mudar regreso a su rico país, este, de hecho puede este, conseguir su, su, su plata y tenerlo ahí asegurado en su cuenta allá. Este, pero eso es un, eso sería un proceso un poco más complicado y se tendría que hacer las formas correctamente. Entonces, este, si quiere que pod podamos hablar sobre eso, le podemos llamar después de esta este, llamada. Entonces yo lo llamo después o cómo? Nosotros le podemos llamar, señor. Gustavo tiene su número. Okay. Tenemos sí, eh, tus nombre. últimos cuatro sí, números, son 5544. Eh, sí, señor, correcto. Ok, perfecto. Vamos a llamarte en breve. Eh, tenemos más oyentes en línea. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? No, aquí mismo de, de Miami. ¿De Miami? ¿Cuál es tu nombre? Bueno días, te... Me bajaron la vuelta. Parece que está conduciendo ¿Cuál es tu nombre? Pedro no, Marrón. Adelante con su pregunta. Oye, Eduardo. Adelante con su pregunta, señor. Sí, voy a ver, preguntar, señor. A ver qué tenemos que hacer nosotros para aplicar el primer trabajo que ha dado confianza al país hace 8 y 10 meses. Perdón, no, perdón no, no señor, ¿podría repetir esa pregunta? ¿No la escuché muy bien? Sí, de nueve meses. Eh, señor, parece que no está confundido el señor. Vamos a. Bueno, le llamamos después este, Le llamamos después. Sí, eh... Para poder hablar privadamente sobre su caso. Eh, tenemos eh, preguntas también en nuestro canal de YouTube. En este momento, abogado, tenemos eh, muchas, muchas preguntas y nos hemos sobrepasado el tiempo. Ya son las seis de la tarde con 14 minutos, eh, pero queremos atender a nuestros oyentes. Dice Eliani: Hola, abogado. Entré ilegal a Estados Unidos cuando tenía que presentar a la segunda corte en la frontera de México y Estados Unidos en Brownsville cuando tenía que presentarme a la segunda corte entré ilegal no sé ok bueno hola Eliani espero que estés muy bien mira esto es lo que ha pasado básicamente estabas eh, estabas este, esperando no me parece en el programa de MPP y tenías una audiencia judicial ahí en Brownsville, Texas y en vez de ir este entraste a los Estados Unidos, eso pasa, las personas lo hacen y entiendo. Ahora estamos en esta situación, lo que, lo que se puede hacer es porque le, lo que le han hecho ahora es o lo que le van a hacer, no sé, no me acuerdo exactamente cuán, cuándo es su audiencia judicial, pero este es le van a, el juez le va a hacer, le va a dar una orden de deportación en su ausencia, ¿ok? Automáticamente. Entonces, ahora lo que tiene que hacer y un abogado debe hacer esto por usted, este es Ver su caso muy bien y este, enviar a la corte de inmigración, ahí en Brownsville, Texas, una, una moción de reapertura para poder abrir su caso de nuevo y poder pelearlo este, en la corte otra vez. Si no hacemos eso, este, la, la orden de deportación va a estar final, va a estar ahí, y, este, y siempre va a estar en peligro para que ICE le pueda, este, le pueda detenir, detener y este, pot potencialmente deportarle del país. Entonces, lo que me gustaría hacer es este, revisar su caso, ver sus documentos muy bien, y, este, y este, más que nada hacer un escrito legal muy bueno para poder este, reabrir su caso y... Este, Poder tener una nueva fecha en la corte para poder pelear su, su caso en la corte ahí en Texas. Tenemos eh, más preguntas de nuestros oyentes y pueden hacer su cita al 305-446-8686. Repito, 305-446-8686. Maffer nos escribe desde Honduras. Buenas tardes, abogado. Eh, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en salir el trámite de residencia? Ya tengo una hija de 16 años y dos más de 12 y 9 años. Mi esposo reside en Miami. ¿Su esposo es residente? No se sabe. No se sabe. Bueno, este, lo que yo tengo entendido, basado en su pregunta, es que... Su, este, sus hijos son residentes y no sé si su, su, su, si su esposo es residente. Si su esposo es residente también, este, su esposo le puede pedir a su esposa y ese proceso bueno toma, toma tiempo, puede tomar este, hasta un año, a veces más, más de un año. Si sería un ciudadano sería un poco más rápido, pero si su esposo no es residente, y está esperando para que sus hijos, que son residentes, la, la mayor es, tiene 16 años, ¿verdad? 16 este, años. Bueno, entonces tendría que esperar hasta que su hija tenga 21, para que ya le pueda peticionar y pedir a su mamá para que ella pueda venir. Y eso este este y eso este, eso tomaría un poco de tiempo, no este como un año, de repente un poco más de un año. este En ese tiempo, si su hija ya es ciudadana, entonces este, el proceso sería mucho más rápido. Pero lo bueno es que Va a poder este, ser peticionada y este, va a poder venir a los Estados Unidos, este, quizás, si todo funciona, pero, pero no, va a demorar un poco y va a tener que esperar un poco de tiempo, eso sí. Muchísimas gracias, abogados. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Al abogado Burroughs. Muy bien, Gustavo, A muy ver. bien. Me encanta cómo lo pronuncias. <risas> A nombre del abogado de Dimitri en la parte de producción, soy Gustavo Orellana. Junto le decimos bendiciones y hasta la próxima. Chao.